8 Mr. Olimpias, el Mr. Olimpia más joven de la historia, tiene muchísimos récords, no solo competitivos sino fuera del culturismo, ha sido un hombre increíblemente interesante. Eh, Lee Haney, obviamente es de quien estamos hablando como he dicho 8 veces Mr. Olimpia, batió el récord en su época de Arnold, se convirtió en el culturista más ganador de la historia hasta ese momento. Y como digo, fuera del culturismo, ha sido un hombre que ha tenido cosas muy interesantes. Hemos hablado en vídeos anteriores de Tom Platz, hemos hablado de Mike Mencher, culturistas que posiblemente eran los que se esperaba que dominasen la década de los 80, pero por circunstancias no fue así. Quien sí que dominó la década de los 80 fue Lee Heiney, que es de quien vamos a hablar hoy, así que espero que disfrutéis del vídeo y espero que aprendáis algo. Y bueno, pues Lee nace en una pequeña ciudad de Carolina del Sur llamada Spartanburg el día 11 de noviembre de 1959 eh, en una familia muy humilde, su padre era obrero, su madre era ama de casa y eran varios hermanos, tenía dos hermanos mayores y dos hermanas y durante su infancia pues él creció soñando con querer llegar algún día a ser jugador profesional de fútbol americano. Pero a los 11 años, no sé muy bien qué lesión tuvo, pero tuvo una lesión en la pierna por lo que tuvo que dejar el fútbol americano. Y esa Navidad sus padres, igual que había pasado con Tom Platz y con Mike Mencher, le regalan un set de pesas Wither con un librito, el mítico librito del que ya hemos hablado otras veces. Eh, un librito, en este caso escrito por Charles Atlas. Y ya podemos ver cómo estas generaciones eh, ya tenían mucho más acceso a este tipo de cosas que generaciones anteriores, que principios del siglo XX eh, las pesas, los sets de pesas, era algo muy popular, como podéis ver en los últimos vídeos, a todos les regalaron sets de pesas muy posiblemente todos de la marca Wither y bueno, pues empieza a entrenar con 11 años con las pesas Wither, siguiendo los consejos del libro de Charles Atlas y unos años después, pues se le queda pequeño el set de pesas y durante este tiempo, pues ha estado comprando revistas viendo físicos y ah, pues, se ha convertido en su ídolo durante ese tiempo, en su ídolo, Robbie Robinson que bueno, pues todos debéis saber quién es, y si no, pues aquí estáis viendo una foto y bueno, pues cuando, como digo, se le queda pequeño el set de pesas se apunta a un gimnasio local de su comunidad cristiana que siempre ha sido un hombre muy creyente y había un gimnasio local para la gente que formaba parte de la parroquia de, de esa zona en la que él vivía, se apunta a ese gimnasio y bueno, pues eh, un hombre del gimnasio llamado Danny Rogers, al verle entrenar y al verle al poquito tiempo que tiene cambios muy grandes, pues le dice que el culturismo es su futuro, que si él quiere puede ser el próximo gran culturista del mundo y que simplemente le tiene que hacer caso. Y durante los cuatro años siguientes, eh, Rogers le enseña a Lee todo lo que conoce de entrenamiento, de nutrición, etc., y a los 4 años Lee compite por primera vez con 16 añitos eh, debuta por primera vez en un campeonato y bueno pues habría aprendido seguro alguna cosa de entrenamiento habría aprendido de nutrición pero de competición, de posar, etcétera no tenía prácticamente ni idea salió a competir sin saber posar, con unos calzoncillos que se había comprado en un supermercado ese mismo día por la mañana con lo cual prácticamente le descalificaron pero bueno, no fue todo negativo él cuenta que Disfrutó de la experiencia, a pesar de que no fue como él habría deseado y sobre todo se quedó con muchas ganas de mejorar para volver eh, y ser competitivo de verdad. Y dos años después, ya con un físico muy mejorado, eh, Lee consigue una beca porque, bueno, he mencionado antes que tuvo que dejar de jugar al fútbol. Dejó de jugar al fútbol una temporada pero acabó volviendo porque, como hemos dicho, creció soñando con jugar al fútbol, con lo cual pues no lo iba a dejar y durante esos últimos años de colegio compaginaba culturismo con el fútbol americano y cuando acaba el colegio pues le dan una beca eh, para ir a la universidad a través del fútbol y bueno pues en ese momento es cuando se sienta con sus padres y toman conjuntamente la decisión seguro que fue porque él insistió bastante me imagino de dejar los estudios no ir a la universidad, no utilizar la vega que le estaban dando, dejar el fútbol y centrarse en el culturismo porque todo el mundo le estaba diciendo que tenía potencial, que se le podía dar bien y toman esa decisión de tratar de ser culturista profesional con lo cual con 19 años vuelve a competir en el Team Mister América del año 79 donde se lleva el primer puesto y bueno pues a pesar de llevarse el primer puesto él considera que le queda mucho trabajo por, por hacer para ser profesional y decide tomarse tres años de descanso de la competición para ganar tamaño para ganar esa densidad que, que a toda la gente joven le hace falta y hasta el año 82 no reaparece eh, y compite en el año 82 en los nacionales junior que los gana y en su siguiente evento del año 82 gana el campeonato del mundo lo que le convierte pues lógicamente en culturista profesional y después de hacerse profesional y de haber ganado esos dos eventos en el año 82 su año de debut es un año espectacular que hasta el día de hoy no se ha visto en nadie. Compitió siete veces. Ninguna de esas siete veces se salió del top 3. Y os voy a comentar cuál fue el palmarés de ese año. En el Grand Prix inglés quedó segundo, ganó en Las Vegas, quedó segundo en Suecia, tercero en Suiza. Gana la noche de los campeones en Nueva York. Tercero en su primer Olimpia en el año 83, el año que ganó Samir Banut, y tercero en el Campeonato del Mundo Profesional. Con lo cual, pues después de esta temporada de debut eh, surrealista completamente, eh, los aficionados del culturismo volvían a ver otra figura que, bueno, pues parecía que iba a ser el culturista de los 80, como he dicho antes, y ya lo hemos hablado en los dos vídeos anteriores, Tom Platz y Mike Benser se esperaba que fuesen los culturistas. De, lo, de la década de los 80 por circunstancias cada uno distintas no fue así pero esta vez pues bueno eh, se, se empezaba a comentar otra vez eh, llevaba mucho ruido mediático detrás Lee y lógicamente después de esta temporada y bueno pues eh, después de este 7 campeonatos decide que simplemente el año siguiente va a hacer uno en vez de 7 va a hacer uno pero ese uno va a ser el Olimpia y va a ir a ganarlo y quiere probar eh, a sí mismo y a todo el mundo que las expectativas que hay en él, pues eh, que tienen sentido, que están bien fundadas y que él es de verdad quien va a ser el culturista de los años 80, quien va a ser por alguna manera, por decirlo de alguna manera, el sucesor de Arnold eh, en cuanto a ser la figura más grande del mundo del culturismo. Y se presenta en el Olimpia del año 84, celebrado en el Feld Forum de Nueva York, con eh, 104 kilos o 230 libras. Y bueno, pues como todos sabéis, gana el título convirtiéndose en el octavo Mister Olimpia después de Larry Scott, después de Sergio Oliva, de Arnold Schwarzenegger, de Franco Columbu de Frank Zane de Chris Dickerson y de Samir Balut. Y bueno, pues después de ganar su primer Mister Olimpia en el año 84, de todavía revalidar más esa fama y esas expectativas que todo el mundo tenía en él, pues se prepara para defender su título en el año 85 por primera vez y otra vez simplemente un campeonato, no iba a hacer más de un campeonato. Y se presenta en el Mister Olympia del año 85 en Bruselas, en Bélgica. Vuelve a ganar su segundo título, quedando por delante de Albert Beckels y de un muy jovencito Rich Gaspari, quedando Tom Platz, eh, como sabéis si habéis visto el último vídeo, pues quedando séptimo. Y un dato curioso de aquel Olympia del año 85 es que fue el único Olympia en el que compitió el legendario culturista español Salvador Ruiz eh, que fue su único pase por el Mister Olympia quedando vigésimo y bueno pues eh, durante los próximos seis años lía arrasa en la IFBB eh, en todos los campeonatos a los que va y bueno pues gana todos los Olimpias a los que va todos los otros eventos a los que va derrotando a grandes, grandes leyendas que con los años se han convertido, convertido también en leyendas eh, como puede ser Lila Brada, Mike Christian, Berry, de May, Bertil Fox, Vince Taylor y en sus últimos años Jason Ray o Dorian Yates Cada año presentaba un físico un poquito más grande y como he dicho antes en su primer Olimpia del año 84 gana con 104 kilos y en el octavo Olimpia que gana presenta un físico con 118 con lo cual eh, una mejora bastante, bastante considerable y bueno, pues rompe el récord de 7 Mr. Olimpias, marcado entonces por el todopoderoso Arnold, algo que en la época a muchos les parecía impensable, igual que al día de hoy nos parece impensable que se rompa el récord de Lee Haney y de Ronnie Coleman con 8. Y bueno, pues eh, ganando ese octavo título se convirtió en aquel momento en el mejor de la historia. Nadie había ganado 8 Mr. Olimpias y a nivel físico, pues posiblemente también era el mejor que había habido hasta aquel momento por lo menos eso se pensaba en la época y después de ganar 8 Mister Olimpias con sólo 31 años que es una edad en la que hoy en día eh, mucha gente está empezando su carrera con sólo 31 años con 8 Mister Olimpias bajo el brazo sin nada que probarle a nadie decide retirarse del mundo de la competición para centrarse en otros proyectos y para pasar más tiempo con su familia y bueno, pues después de retirarse, decide, o su idea era emprender y crear proyectos dentro, siempre ligados al mundo de la salud, al mundo del fitness. Lo primero que hace es abrir un gimnasio en Atlanta llamado el Lee y World Class Fitness Center, que era un centro enorme eh, con una zona exclusiva para culturistas llamada el Reino Animal y otra zona, digamos, no tan no tan extrema para usuarios recreativos o para gente no culturista, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues en el centro eh, iba mucha gente, iba gente, de, digamos, personalidades públicas como el presentador de televisión Steve Harvey. Y Lee, pues ha sido entrenador personal de estas, de estas personas durante la época del gimnasio, incluso a día de hoy, continúa trabajando con muchos deportistas profesionales o con personalidades, como digo, como el presentador de televisión y además de, de este presentador pues trabajaba con deportistas de cualquier ámbito como Sean Bradley, jugador de la NBA, eh, Gary Sheffield, un beisbolista profesional o Fred Stokes que era un jugador de fútbol americano y el gimnasio pues fue muy bien, fue un éxito hasta el año 2006, año en que vende eh, el local y bueno pues también se dedicó además del gimnasio durante estos años a escribir libros, escribió Dos libros sobre culturismo, el Totally Awesome o el Ultimate Bodybuilding Book, además de su propia biografía llamada Beyond de Pump, o un libro que ha sacado hace relativamente poco sobre salud, llamado Fit at any age. Y también pues, eh, tuvo sus programas de televisión, presentó un programa para ESPN, que fue un pelotazo, duró bastantes años, llamado... Eh, Lee Haney Championship Workout eh, en el cual pues se veía culturistas entrenar eh, para que los espectadores aprendiesen a ejecutar ejercicios y a entrenar de verdad y bueno pues esto se puede considerar los primeros vídeos así tipo YouTube de culturistas entrenando en el programa de Lee Haney que como digo fue un éxito y ya solo el que fuese retransmitido en un canal tan tan popular en el mundo como es ESPN pues ya dice mucho Además de ese programa, eh, tuvo otro llamado Totally Fit, sobre ejercicio, nutrición, religión, etcétera, porque se transmitía y todavía se transmite por un canal eh, cristiano. Eh, antes era un programa de televisión, ahora, como digo, sigue, lleva 25 años el programa, eh, ahora es un programa de radio, sigue siendo presentado por Ligeni, con lo cual lleva con este programa, que es algo que mucha gente no sabe, 25 años, 25 temporadas de programa y además de sus libros, además de sus programas pues durante los años 90 junto con su mujer compraron 40 hectáreas de terreno eh, sin utilizar de campo en eh, Georgia que convirtieron con los años y con mucho esfuerzo me imagino en la Haney Har Harvest House que es un centro de educación y alojamiento para menores de, de entre 8 y 17 años con un programa educativo creado por el propio Lee eh, es un es un programa como digo que tiene a muchos jóvenes eh, que funciona mediante donaciones, es una ONG y bueno pues además de esto todavía eh, fue el jefe del gabinete presidencial o del consejo presidencial de salud y fitness durante el mandato de Bill Clinton hasta el año 2000 creo recordar y bueno, pues eso ha sido un poco un resumen de las cosas más relevantes de, en las que se ha visto envuelto Lee Haney durante su carrera, tanto deportiva como extradeportiva. Eh, proyectos que seguro que muchos no conocíais, como es su ONG, como es la colaboración con, el, eh, con la presidencia de Bill Clinton, etc. Cosas muy interesantes, eh, mucho trabajo. ...de difusión del mundo del culturismo, del mundo de la salud... ...a través de libros, a través de entrevistas... Eh, ...da charlas... ...es un ponente... ...como dije también con Tom Platz ...que es, eh, se quiere muchísimo en eventos... Eh, ...además da charlas no solo de culturismo... ...da charlas de religión, da charlas de... ...de, de empresa, da, da de todo... Eh, ...con lo cual pues un personaje muy interesante... ...no solo un culturista... ...que es yo creo lo más importante de los personajes que tratamos de cubrir en esta sección, que sea gente que ha trascendido de una forma u otra el culturismo. Lee Heini es un clarísimo ejemplo de ello. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo.